Bueno, como dije, vamos a probar las cámaras. Eh, el otro día probamos la Fimi Palm Pocket y vimos que la cámara lenta no me convencía mucho. Ahora tengo en mi mano la GoPro y en la otra tengo una APEMAN. Vamos a hacer en 4K. tenemos en 4K. Algo está pasando con la Appeman que ahora lo voy a ver. Y vamos a probar el tema de cámaras lentas en ambas cámaras y en el teléfono Xiaomi Redmi Note 9. Para ver qué tal. Ahí vamos con las dos. Un poco de video. Sol. luces, vale, luces y sombras, reflejos, agua, etc. Está todo muy impecable. John Connor 2 Drone, hoy cortito y así, hice el video anterior, hicimos film y pan, ¿para qué? Para ver el slow motion, el time lapse, todos los temas de 4K, 2.7, 1080, las cámaras lentas, a mí de esta cámara, eh... what the fuck, John Connor 2 Drone. Estamos llegando a los 2.000 suscriptores, espero llegar pronto. Ha estado congelado estas semanas, pese a que estoy ayudando a un montón de youtubers novicios, pero bueno, no terminan de entender cómo son las cosas, entonces se me hace cuesta abajo. Estuve probando la Fimi Pan Pocket, ¿vale? Porque me pareció que el precio, calidad-precio, sí, es muy interesante, viste, llevas la camarita, la metes en cualquier lado. Tiene estabilizador, les dejaré aquí el video con todos los datos, las funciones, etc. Eh, les mostré este tipo de cámaras de turistas, ¿vale? Que todo, creo que a estas alturas en todas las casas hay una cámara de estas. No sé qué decir la verdad. Cada uno. Hay gente que le gusta tener estas cámaras. Sobre todo personas de cierta edad. Tenemos teléfonos 48 megapíxeles por 160 euros, por ejemplo. 4K por 200 y pico de euros, lo cual me parece carísimo esta filming Esta cámara sería interesante a 100 euros, a 80 euros. Es que está demasiado cara. Después este tipo de cámaras, que a mí tampoco me parece que sean la gran cosa. Sí, son cámaras como descartables, que las podemos llevar, traer... Eh, las ponemos en cualquier lado, si queremos hacer la gracia se la ponemos a la mascota, se la ponemos al coche yo tengo el coche con el, el adaptador para ponerle cámara bueno, tenemos la GoPro, que la GoPro también a veces una GoPro de x cantidad de euros o de dólares hace lo mismo que cualquier camarita de 50 euros si sabes utilizarlas le saca jugos a estas cámaras, si no sabes es como ahí, está una Canon 1200D, como esta. Alexa, recordatorios de este mes. No hay ningún recordatorio programado. Osvaldo, ¿no pusiste nada acá en Alexa? Alexa, ¿recordatorios para enero? Lo siento, solo puedo buscar los recordatorios por día, hora, fecha o fin de semana. Alexa, dime recordatorios. No hay ningún recordatorio programado. Alexa, agenda. Aquí tienes los próximos dos eventos. El domingo, 3 de enero a las 12 de la tarde tienes Cumple la Borda y el lunes, 4 de enero tienes Girona, que dura todo el día. Por cierto, ¿quieres que te comunique las notificaciones de tu calendario a medida que se produzcan? Sí, gracias. De acuerdo. Los anunciaré en este dispositivo. De modo que no te molestaré muy tarde por la noche. También puedo programar la configuración de este dispositivo desde las 10 pm hasta las 7 am todos los días. El cual silenciará todas las llamadas entrantes y otras notificaciones. ¿Quieres que lo haga por ti? Sí, gracias. Ya está. Para cambiar este programa, ve a configuración del dispositivo de la app Alexa. Lo que hablo con ella me lo hace en el dispositivo automáticamente. Hoy agregué una cita médica al Alexa y cuando me fijé en el teléfono por mirar el calendario lo tenía apuntado. Alexa me apunta en mi teléfono fuera de la aplicación Alexa, es increíble. Alexa, características de Fimipal Pal Pocket. Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. Alexa, características de cámara FIMIPAL POKE. Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. Alexa, características de GoPro. Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. Lo que pasa con esto es que ella va aprendiendo cómo habla uno, y yo soy un animal para hablar, Porque muchas veces la gente no me entiende nada. Porque aparte de que voy con 200.000 cosas en la cabeza, como ahora que estoy haciendo una cosa y me salto a otra Y no termina de entender, y yo no sé lo que es agenda, lo que es recordatorio, lo que es no sé qué lo que Entonces ella va atendiendo y con el tiempo va aprendiendo cómo es el vocabulario de cada uno Y a la vez uno aprendiendo cómo es el vocabulario del aparato para que entienda lo que uno dice ¿no? Alexa, dime el clima para hoy por favor Ahora en Playa de San Juan, hay una temperatura de 9 grados Celsius con cielos despejados y sol. Hoy se prevén nubes intermitentes, con máximas de 13 grados y mínimas de 8 grados. Osvaldo, qué esta. Alexa, cuenta, cuéntame un chiste bueno. ¿Qué le dice la torre Eiffel a Notre Dame? Siempre nos quedará París. Volviendo al tema, probé la FimiPal Pocket, eh, está bien el time lapse, está bien Pocket y está bien el time lapse, están bien las fotos, la cámara, si es un video, está muy bueno para el tema familiar, deportes, pero si salís a caminar, para ir al supermercado, es que no es una cámara que te sirva para nada. Ojo, no compren cámaras y se llenen de cámaras los cajones, porque tienen que pensar qué es lo que van a hacer y para qué. Para qué quieren esa cámara y cuál es su idea de, de utilización de la cámara, ¿no? Yo les diría, ¿se van de viaje? Sí, se llevan la cámara. Playa, montaña, bosque, lo que sea. Tienen fotos, chiquitín, la llevan en cualquier lado, la batería dura un montón. La verdad que está bien. ¿Quieren una GoPro? Para mí la GoPro es más, es más complicada en algunos aspectos. Si tienen una GoPro básica, la encienden foto, video y punto. Y no se complique más la vida. Lo que voy a hacer, la cámara lenta de la FIMI no me gustó nada. Una imagen sucia, una imagen que no se puede trabajar, que no se puede editar porque tiene mucho ruido en la imagen. Lo que voy a hacer es ir al mismo punto donde estuve con esta y hacer las cámaras lentas con la, con la GoPro, que ya sé que son superiores. La GoPro tiene problemas, por ejemplo, con luz eh, natural, va muy bien lo que es en exteriores, pero cuando pasamos a interior, a luz artificial, ya es más complicado. Tiene que estar muy bien iluminado para no dar mala imagen en el video, suciedad en la imagen, granulado. Por eso la GoPro todavía llevo estudiándola un poquito. Porque si puedo hacer el mismo video como este con el teléfono que con una GoPro, ¿para qué quiero? Una GoPro, una de esta, una de esta, una de la otra, una de aquella, 20 cámaras. No es para nada necesario. Lo que voy a hacer, seguramente hoy hay muy buenos colores para la GoPro. Está muy limpio el aire, mucho brillo. Hoy está ideal para hacer fotos a color. Así que voy a ir con la GoPro y vamos a hacer time lapse, vamos a hacer slow motion, vamos a hacer 4K, 1080, etc hay cosas que ni las voy a mostrar porque lo único que hago es extender los videos y otras que sí, que lo que me importa es la cámara lenta, los que hemos tenido, hemos hecho o hacemos deportes X, eh, las cámaras lentas son buenísimas, es para lo que más queremos estas cámaras, porque todo lo demás se hace con cualquier cosa, entonces vamos a probar las cámaras lentas de la GoPro a ver qué tal. Y podríamos probar también, para que sepan, ya que estamos, una marca blanca, cualquiera de estas, eh, está la Apeman por ejemplo, que también dice ser 4K, vamos a llevar esta y esta, una cámara eh, costosa, marca conocida, marca GoPro y una que es medio pelo, supuestamente, porque Toma muy buenos vídeos, tiene todo lo mismo, tiene low motion, tiene time lapse, tiene un montón de cosas, 1080, 4K, etcétera, En 50 euros, entonces vamos de 200 euros a 50 euros, veremos las imágenes. Voy a partir al medio esto, voy a poner aquí Apeman y aquí GoPro. La Apeman me está dando algunas historias con lo que es la grabación que me parece que es de la micro SD. Lo que hay que hacer con estas cámaras, si se acuerdan y lo hacen cada vez que vayan a hacer fotos, es eh, formatear la tarjeta. O sea, voy a sacar fotos, lo que sea, formateo la tarjeta desde aquí, desde la pantalla, la formateo, hago las fotos, todas las descargo en el ordenador y cuando vuelvo a salir la vuelvo a formatear. Y eso hace que se lleve a cero la micro SD y que funcione de forma en algunos casos mejor lo mismo con la GoPro, entonces cámara lenta GoPro, cámara lenta marca blanca ya vieron en el video que les dejo aquí la cámara lenta de la Fimipan, que a mí no me termina de convencer y vamos a ver si nos siguen trayendo para el Mavic Mini alguna actualización yo no puedo hacer la actualización de mi app de Mavic Mini porque la tengo en FCC tengo pasado el Mavic Mini que no se podía pasar a FCC Bueno. Yo lo tengo pasado a FSC, aquí les dejo el video de cómo pasar el Mavic Mini a FSC. Y voy a tratar de conseguir otro terminal para hacer todos los experimentos y dejarme este quietito para el FSC en el Mavic Mini. Y lo demás, bueno, ya está. Así que nada. Alexa, cuéntanos un chiste. ¿Por qué Van Gogh se hizo pintor? Porque no tenía oído para la música.